Comenzamos, gente. This is desde the, the, the beginning. Estándar, eh, ¿vale? O oh, hardcore. Le me metemos a hardcore, ¿no? Del tirón, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene si no lo juego en hardcore, no? O sea, digo. Digo yo, ¿no? O sea, después mmm, sé que me voy a arrepentir porque a lo largo del juego, obviamente, vamos a ver que voy mal gastar munición que flipas, ¿no? Pero. Oye, no sé, ¿sabes? ¿Para qué lo voy a poner en casual? Yo sí jugar Resident Evil 4 y me lo dice la dificultad que tiene, ¿sabes? No no sé. Dificultad estándar, ¿no? O sea, literalmente. O sea, pero ahí pone... No hay un término medio, ¿vale? Para Peña que haya jugado el juego, no hay un término medio. O sea, o hay eh, término de que te has pasado Resident Evil o, o ya estaría, ¿no? Easy, peasy. What the hell? Ya sabéis quién es, ¿No? Ashley ¿En serio? No puede ser Ashley Parece Ashley Pero no ¿Os imagináis Pum, se acaba el juego Resident Evil 4 Remain Finally Vivir es morir Atrás de ti, imbécil ¿Dónde quedará eso? Habrá un modo o algo Para cambiarle las voces Supongo Capcom present ¿Escucháis igual. Un día que no olvidaré Puto Lion, ¿eh? Nada, en verdad Yo creo que es el personaje Que más cariño se le coge en la saga Resident Evil, digo Gracias a las armas biológicas de No sé por qué los Resident Evil me siempre cuando, En cuanto juego estoy Me trae nostalgia I don't know why Supongo porque con el 4 Tuvo un problema de pequeño, ¿no? Hasta hacer me del gobierno <ríe> Cuando salió para Play 2, digo El puto Lion, ¿eh? O sea, se ve súper good, ¿no? las misiones Casi Krauser Pero ¿Qué dice el Krauser? Pero wow Pero no despejar la mente Cuidado bueno, con el sé que te mata, Lion. ¿Qué pasó? El dolor. Solo un momento. el Mansa, El de la tienda. Vez, podría ser distinto. Vida. Debe serlo. El flow, ¿no? Let's go. Un poquitito de flow, ¿no? Vivo a Flamengo de Final Fantasy IX. Eh, eh, te el mando esta conectado otro no? nuestro eh, Si hoy no da tanto eh, problema. Vamos en, sí, ¿eh? en hardcore, eh. En hardcore nos costará bastante, supongo. Sitio tan horrible, porque estamos las voces han cambiado, eh, o sea, digamos que bueno la de la Ion, y... Ion también está claro. Ese debe ser muy importante, ¿eh? el jefe lo en inglés tiene para que para tener su rollo, ¿no? Dijo, es, es difícil, bueno, eh, bueno, pero no tanto. Que grande que... ser los campeón, como estamos, lo puestos puesto en hardcore. digo es que es tontería, no hay un grado intermedio para la gente que haya jugado al juego, ¿sabes? se la haya hecho de pequeño, una dos veces 20 y quiera jugarlo <risa> literalmente. o sea, por eso no es sí, normal ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo fue la mañana? Y aquí estamos, por fin O sea, hoy digo, venga, de hoy no puto pasa Se acabó ello Normal sería, ¿no? Es normal, ¿no? No, pero coño, como ponía para personas que no se hayan hecho Resident Evil 4 Digo, qué tontería sumó aquí simplemente será eh, economía, balas, precios Y ya está, ¿no? Como siempre Parco, si quieres algo mejor y profesional Si te lo quieres pasar eh, en 24 horas En 24 horas en profesional, o sea, tanto tarda Joder y me alegra saber que estás bien, campeón. Bien, aunque bueno, a ver, ya sabes, me hubiese gustado que hubiese sido otra manera de Resident Evil, pero bueno, mejor eh, tarde que nunca, ¿no? Realmente. Así que vamos a darle y hoy comenzamos la aventurilla. Bueno, y la munición eh, que escasea, ¿cómo es? Su puta madre. Claro, supongo que tendré que tirar más de, de headshots sí o sí, ¿no? Vamos a ver cómo es el, el modo de esposa aunque lo haya visto en el Canegro, pero Canegro juega de una manera y el yo juega igual y, y ya estaría, ¿no? Empieza casi igual, ¿no? O sea... Va a mear y ya estaría Y después voy a buscarlo Y de no matar tanto eh, Ah, que no tengo que matar tanto a los bichos O sea, me tengo que pirar más Hostia Lo que escucho es muy bajo, tío O sea, el nuevo campeón, el, el juego El boss final eh, me lo hice con la M4 Porque revienta, ¿en serio? O sea, eh, sigue siendo el mismo boss, ¿no? Pues, a ver, yo eso sí que no lo vi Lo de Resident Evil, la parte esa de Canecro Digo, la había a y ya está Porque tenía mucha munición O sea, a ver, bueno, si él es el arma que menos utiliza o sea, pero visto que tiene bastantes trajes, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, lo que sí que esta vez me centraré también en desbloquear todas las partes de, del buonero, ¿vale? De tiros. O sea, porque tienen que estar graciosas, ¿no? Sigue siendo lo mismo, pero no. Claro, a ver, sí. O sea, tendrá mecanismos de juego diferentes. O sea, dentro de lo que cabe, no va a ser lo mismo, igual que la casa de, de Miguel, ¿no? Siempre le digo Miguel, tío. Sé que no se llama Miguel. O sea, el, el español, ¿vale? Hostia, ¿qué ha pasado, campeón? Ah, ¿te falta hacer eso a ti? O sea, está gracioso. O sea, yo solo vi al boquerón y digo, bueno. O sea, tiene que estar Así guay, ¿no? Se o sea, desbloquearlo todo. Por los logros de se Steel, simplemente. Cae. Y si vas a echar un vistazo. Pues te vas a tener que hacer las galerías eh, con teclar ratón. ¿En serio? Hostia, tan complicado, ¿eh? Hostia, la leche. ¿Sabes? Yo digo, puede que sea worth it no hacérselo. Va a a ¿Será? Pues vaya ayuda. Lo escucho bajito, tío. O sea, no sé. Si soy yo. Lo escuchas bien tú, campeón, el lobo. Comando mucho, tío. Bueno, empe empezamos, ¿no? No tengo abierto eh, una elite guía ni nada de eso. ¿eh? O sea, lo voy a jugar tal cual. Ya si, cuando me lo haga otra vez, pues lo jugaremos con más tranquilidad, ¿no? Y el último desafío, eh, yo ni eh, me lo hice. Yo lo escucho perfecto. ¿Se escucha bien? Del tirón campeón y luego, enorme. Eh, es, me entendéis. Le he dejado eh, la intensidad de brillo. Justin en y siempre me decís lo mismo. Sí que es verdad que yo los juegos de, de oscuridad muy oscuros. Los juegos básicamente con muchísimo brillo. O sea, por aquí veríamos cosas. Pero como es así en el juego, pues hay que joderse, ¿no? Eh, correr O sea, hay partes que son así Por cierto, papá, dime campeón, lobos eh, creo que en gaming está bugueado ¿Por qué? O sea, yo he comprado con el propio código Y no me deja, o sea, bueno, no me deja No me ha salido como que haya aumentado lo que tenía A Sergio le pasó lo mismo, o sea, cuando compró el pack Es extraño, he jodido O sea, no lo entiendo aunque cuando yo le di al clic en el, en el panel de, de tweets Y luego pude llegar a, a, a comprarles de ahí. Me dice, tu código está bien. Pero al momento, porque no es una mierda, ¿sabes? No es una mierda, cabrón. ¿Dónde se ha metido? Y lo dices por eso, porque a lo mejor has comprado algo y no sale. Es que es raro de narices, no lo entiendo. Antes me he metido eh, para ver si ya he metido el de Highland 2. Y cuando me meto, me sale que son 26 pavos. Pero cuando me meto me pone que no hay esto entonces vuelvo a la página de atrás y no me sale el precio que no, qué raro, o sea, hay stock desde a campeón lobos, creo que son 50 pavos creo, o sea, no sé, te lo miro hablando un segundo o sea, lo que pasa es que de Highland, la verdad eh, están siendo muy duras las críticas ayer Rubius al, a las 3 horas no jugó más y dijo incluso que, eh, porque tiene razón, en verdad no le voy a quitar la razón, tiene razón tío 60 pavos, vale pero PC son en 26 y no hay ¿En PC? No, no, pre-order sale hoy, campeón O sea, hoy sale el juego Ayer tenían acceso de los grandes Ah, pero de Xbox Pero qué raro entonces no, no lo entiendo O sea, es raro entonces Rarillo O sea, yo lo que estoy esperando Dentro de 7 días es Star Wars eh, Jedi Survival O sea, que supongo me lo tendré que pillar incluso eh, Es que me encanta ese juego Y el 1, la verdad Lo viví aquí de una manera bastante Fantástica, tío O sea, me, me gustó muchísimo Hermano eh, Gracias por el juego gratis Y ya está Literal, no, no hicieron nada más, o sea, literalmente Que es lo que sucedió, macho, y es cierto, es lo que dijo Sergillo O sea, el juego a partir de las 3 horas ya no es un juego es No es un Daylight, es la cosa, por eso lo veo como en vano, ¿sabes? Gastar el dinero un poco en vano Pienso que Resident Evil 4 va a molar mucho más que, que ese juego 300 veces, ¿no? Incluso en gameplay, como he dicho, coño, o sea, el otro tiene... Eh, coño, eh, la categoría de Resident Evil 4 y mirad cómo se ha inflado, ¿no? Eh, wait a moment, o sea aquí siempre hay algo. Tío, ¿veis el.? No, vosotros no veis el puntero. Pero es por eso, el luego, campeón. Si lo buscas, pone. Fecha de lanzamiento de A Thailand. Y vas a ver, porque, a ver, yo lo sé, lo vi en Twitter. Ahora que caigo, sí, es cierto. O sea, Play es eh, y Xbox es mucho antes que en Hora que PC. Y en Instagram, supongo que ni saldrá. O sea, sé que ahora mismo va, eh, va a tener que. La peña que quiera en PC va a tener que esperar un poco. O eso, que sea un creador de contenido muy grande, ¿sabes? como para que le patrocine. Obviamente, ¿Hay alguien? Mamá huevo. Eh, lo típico, ¿no? O sea, de toda la vida, ¿no? Pero aquí no era, ¿no? Vale, aquí no era. Aquí, a robar, gente. Eh, un tótem, ¿no? Se acerca el juicio. <risas> vale. Eh, me acaba de cerrar la puta puerta a la cara, me lo bueno, parece a mí. Se ve gracioso, tío. No sé por qué, pero parece que estoy jugando al puto Gears of Wars eh, en el Resident Evil 4. No sé por qué me da la sensación, tío. Imagino que saldrá eh, en, en Steam eh, o solo en eh, de Epic eh, No, en Instant Gaming también se podrá comprar Pero la fecha de lanzamiento será diferente O sea, como que los derechos de todo en sí lo tendrá Steam Y eh, Epic Game, claro, que ahí es donde sale, ¿no? Que también eh, lo podéis comprar Mirad lo, los putos huesos, tío, ¿eh? Del, del final de, del Resident eh, 4 Hay más cosas, tío No puedo partir nada de momento Principio diferente, ¿no? Porque la primera casa, si os acordáis, madre mía, ¿no? O sea, sobreentiendo ¿Qué? Hasta el fin eh, viviremos contigo. Eh, no, te, no te merecemos. Increíble. Eh, vale, Puzzle. Pero es cierto que... Vamos, si no... Búscalo porque te, tiene que salir en banda el campeón. El el, lo del DAT de, de, de Island 2. Pero vamos, ayer pues... Todo el mundo hoy lo va a jugar. Los streamers sí, medianos y ayer lo jugaron los grandes polluos que tenían pues como Rubius. ¿no? Pero vamos, el, fue lo mismo. Dijo lo mismo. ¿Lol? Qué cambio, eh. Qué cambio, hermano. ¿Vosotros acordáis de este nota? Porque este nota tiene una boina, ¿sabes lo que te digo? O sea, si este pibe era el de la boina, ¿no? O sea, aquí no vi un pibe de boina, o era así No me acuerdo ahora mismo, lo estoy confundiendo Se ve muy bien y lo confundo Busco a un policía. Mismo diálogo no si Aunque murmura diferentes cosas A ver las voces, tío What the hell En verdad se ve bastante eh, cheto, ¿eh? Ahí lo tenemos, ¿no? De Robbie Williams, ¿no? Eh, Mario Fernández Castaño Policía de México <risa> Atrás de ti, imbécil Mirad el cuchillo del Valorant, gente Increíble, ¿eh? He cambiado hasta el Valorant, ¿no? La guillo, pero... Hermano ¿Quién te ha visto y quién te ve, no? <risa> mora o sea Supongo que tendré una forma de... Para excitación ya, ¿no? Supongo Increíble, vamos a ver en hardcore cómo va, ¿no? O sea, primera vez en hardcore, ¿no? Está bien, ellos yo... Apañado, compadre nada <risa> no, realmente, ¿dónde está el cuchillo, gente? Aquí, ¿no? Vale eh... Hostia, qué forma de, de punzar, ¿no? Tan guapo, o sea, es eh, Lion, el eh, contrabandista Gente, mira cómo te punzo Eh, te robo, eh, bro, la, dame las pesetas Bro, ah, que te meto un guayabaso Eh, nada, los mismos controles No, supongo, la clock se ve bastante guay Triángulo, inventario, cuadrado en la patada Supongo, ¿no? X nada, círculo como un pequeño sigilo. Tío, si ya tuviese. Eh, bueno, si tuviera un fat roll, en plan rollo, un roll, sería la polla. Qué ¡Eh! Atrás de ti, imbécil, tío. Vamos a ver, Nacho, cómo van las voces. Aunque es lo que. Ya le dije a Lilo, lo he visto en el. Gracias por eso me ha habitado, Nachidro. En el Canegro, lo he visto también, ¿sabes? En el Iohán en el y todo, pero es la que hay, ¿no? A la larga, Atrás pues se viene, ¿no? Atrás un... <risas> sí, de ti, imbécil. Increíble. La la polla, ¿eh? Es la gallísima. A ver el bonero que vos tiene, ¿eh? O sea, realmente, es un juego de matar eh, zombies en 4K. Uy, perdón, a mierda, Tailand eh, 2, eh, por lo poco que he visto, me mola. Eh, sí, o sea, pero solo eso. Campeón es un simulador de matar a zombies, ya está. Es lo. O sea, la gente se queja de que es un juego eh, sin mundo abierto. Se queja la gente muchísimo, por supuesto, de que no tiene ningún tipo de, ¿sabes? Endgame, por decirlo de algún modo. Entonces, es si te molan los zombies y te mola, ¿sabes? Matar a masivamente a los doom slayer ya estaría, pero ya está solo eso, o sea, literalmente, es más después incluso con las habilidades, bueno, te recomiendo ver de Vandal, el de Vandal que tuvo o sea, yo cuando lo vi digo, mira, tiene un rollo bastante crítico y es el otro no es el pibe principal, es que no me acuerdo, Nacho sí, sí sabe cuál es el pibe, yo de Vandal eh, es que hay dos, ¿vale? Uno que tiene barbas y el otro que es como semi-calvo, pues el que tiene barba, que es como más, ¿sabes? Tranquilito eso sí, el 1 y el Rift Eran mejores en el aspecto de la campaña. Claro, es que es eso, no, no pretendáis eh, básicamente ver campeón un, un juego como el Daylight a lo mejor ahí. Literalmente por eso, por eso lo que te he dicho, yo he preferido eh, Resident Evil mil veces, hijo de puta. Eh, no obstante, el. Dios, qué guapa la puta rata, cabrón. Pero si eso es el mazo de. de, de, de, de... O sea, ¿qué es el mazo negro de Magic, tío. Oye, Magic, ¿qué? ¿eh? Increíble. Guapísimo, eh. Pero es la cosa, es mucho dinero, campeón, y luego O sea, imagínate es un, un zablazo ahí Para tus padres también, enorme, y para ti no. O sea, realmente a lo mejor Te puede llegar a molar más, mira que, te, mira que te digo eh. Y mira que, ¿sabes? No te mola tanto Star Wars, como pues a ver, ya cuando crezcas Y si te sigue gustando, te gustará mucho Y si le echas horas a Star Wars, más cariño le, le echas Pero el Jedi, te puede gustar mucho más eh, El 2 que, que el de Atta Island En mi opinión, y vale menos es un mojonazo, es un mojonazo el de Thailand El Lobo es, es tan solo, es, más de lo mismo Pero con mejores gráficos, no merece lo que vale En mi opinión, no, no, a ver, es la cosa Yo también pienso igual, el archivo Lobo Wow, it's dead, ¿no? Mario Castaño se llamaba, ¿no? O sea, porque es mucho dinero, tío O sea, a la larga te venden un juego de AAA para nada El follow-up lo tengo en EA No se sé si estaba un campeón O sea, que decirte que tienen eh, Un contrato, ¿vale? Eh, equipo, o sea, el SISO para el equipo Microsoft tiene un contrato con EA pero lo complicado de todo es que no se sabe si va a ser un juego o una versión gratuita. ¿Sabes aún? Literalmente. O sea, léelo también porque eso también lo leí eh, estos días atrás. Porque como, como quedan 8 días, ¿no? 7, ¿eh? Para que salga, pues tengo que estén informados, ¿sabes? Que lo dieron eh, gratis en Amazon Gaming. Ahí ya no sé, campeón, eh, y no, no el lobo Y gracias a no, Nachidor, por esos 13 de es eh, poderosísimo. Pero sí, eh, lo tengo eh, para jugar. Lo tiene, pero el uno el o el 2. Ah, el 1, pues juega el 1, la verdad, o sea, yo creo que en 7 días, si te da tiempo y no tienes exámenes, te lo puedes ruchar, está muy guapo y vas pillando un poco el concepto del juego, porque el 2 eh, se viene increíble, el 1, el 1 es increíble, súper bonito Hablaba del 2? Sí, claro, yo pensaba que hablabas tú también del 2, por eso digo, hostia, espero, porque yo lo vi y digo, a lo mejor en Season son Xbox podemos jugarlo, pero no Por lo que se ve es algo que está como en las nubes, por lo menos, o sea, de momento, de momento, porque claro, a ver, juego... En vano, ¿tú? ya me entendéis, Lo en el Lobin hay un montón, pero juegos que me hacen ilusión jugarlo como Resident Evil 4 y también el maldito eh, eh, Star Wars, tío, el, el Fallen Order, increíble. Sube volumen al juego, papi. No se escucha La mucho. Quiero oír tío, no, no sé qué le pasa. Gracias por eso, me gavitar dona Chidur. Está, está a tope, tío, mira. No es coña, eh. Mira, mira. Está a tope, tío. Está a tope. ¿Qué, qué problema es ya? O sea. ¿Qué, ¿Qué puede ser? Porque en el juego creo que está toda. Voy a ver un gameplay y si me mola me lo descargo. Eh, está muy chulo, la verdad. Es un juego largo, pero está bastante chulo. Y gracias a Nanchito por decirlo. Se lo estaba comentando antes a lobo y, y me parece que está bajísimo, tío. Pero no tiene nada. No tiene nada. O sea, volumen de impacto de las balas. Alto. Normal. Normal. Salida de audio. TV. Grave. Auriculares. A ver, ponemos en grave. O sea, frontal. Zorro. Eso no lo puedo tocar. Eh, reverberación. O sea, esto es que mmm, rollo haya como más eco, por decirlo de algún modo. ¿Lo, lo pongo? O Son sea, Salida de audio grave. O sea, tuve grave. A ver. ¿Se escucha mejor? O sea, se escucha un poco mejor, ¿no? Gente, aquí alguien, ¿no? Bro, aquí alguien se mueve. Alguien. Ey, yo, what's up, dude? Está en, en Bueno, está en la dificultad máxima. Vale, de momento. Vale, me cago en tu puta vida, ellos. Eh, bro, R2. Vale, eh, eso me quita vida. Es que el... No. Coño... Eh, gente, ¿y el puto cuchillo cómo lo saco? Mamá huevo. Están hardcore, ¿vale? ¿Y yo el cuchillo? Bro. No quiero más gastar munición en esto, tío. ¿Para ¿qué? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Qué? Lo veo muy tito Fall 2, eh, pero de Star Wars eh, en tercera persona. Sí, a ver, tiene un rollo eh, muy así, pero lo bonito es lo que desentraña el juego eh, en su lore. Por decirlo de algún modo Porque esa parte Se desconoce mucho De las películas Literalmente Lo, lo siento, ¿eh? O sea, cuchillo, tío Se me va Vale, así eh, nana no, no I'm sorry eh, Lo he puesto en hardcore, ¿vale? La dificultad máxima O sea, como ya habéis visto ¿eh? O sea, no lo voy a jugar En dificultad enana ¿eh? También puedes hacer eh, La puñalada clásica Si presionas el botón eh, Y disparas sin apuntar Puñalada clásica Así Hostia, pues mira Esto me va a servir Gracias, campeón lobo. O sea, Es que no quiero Me cago un tío, ¿eh? No quiero gastar munición en eso Ya que... Veo que lo puedo matar rápido, ¿no? O sea, cuchillo, digo A ver cuánto dura cuchillo Mala, vale, cuchillo me lo he podido cargar bien, ¿no? O sea... Guay Eh... He de decir una cosa Le he metido... ¡Dios! Hermano, pero si tú... tú, tú ¿Quién eres? Es el abuelo de Iachi, hermano O sea, es el padre de Iachi, cabrón Increíble Nada, nada O sea, ¿estás ahí, Akira Toriyama? El caso es cómo eh, se te rompa Perdón, eh, también puede hacer la puñada clásica. El, el caso es como se, eh, se te rompa el cuchillo. Ah, hostia, pues buena, buena esa campeón Luego no me había dado cuenta, pues no lo utilizaré. Lo malo es que tengo ocho balas, ¿no? No, no, no. O sea, ¿Pretendían que margastara todo el cargador en este pibe? Pienso, ¿no? O sea, un poco certavos de wild. Los cuchillos, ¿no? ¿Me lo puedo cargar ya? Sí, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, perdón, me lo debo de cargar ya, ¿no? Tío, ¿por qué en este juego no hay nada de... O sea, en este Resident Evil 2 no hay nada, tío rollo... ¿Me entendéis? Que se parta, ¿no? Desde el principio, digo O sea... A ver, no, le, no, estoy, no es un punto Negativo ni nada de eso de momento, pero O oh, son esta, estas cosas Hola, bro, buen día A ver, luego supongo que me arrepentiré, ¿no? De, de haberlo puesto en Hardcore Hermano, ¿pero tú dónde está? Carice, cojones? Hermano, no veas Si fallo a ¿Ellos juegan el ordenador? ¿Y yo juego en ordenador? Sí, ¿no? ¿Juego en ordenador, gente? ¿Y eso? No vea ¿no? Que han enviado hasta el parásito O sea, el huésped, ¿no? Se llamaba huésped y ganado Era, Eran así, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Eh, raro, ¿no, tío? agárralo Nah, hermano O sea, cuidado con eso, ¿eh? Alta, altamente complicado Atrás de ti Imbécil Vale, creo que está, ¿no? El abuelo de Heidi está muerto, ¿no? Eh, el cuchillo está bien eh, Cuando no te queda eh, mucha munición O para eh, reservarlo Para si te agarran te metes, eh, Le metes el cuchillazo Le quitas un porcentaje de vida Y te lo quita de encima, claro Conforme vayas avanzando Verás la importancia del cuchillo A ver, claro O sea, después cuando tenga El cuchillo de Krauser Supongo que será todo más fácil, ¿no? O sea, quitará más, ¿no? ¿O no? O si sea, hay tal Y hermano, ¿esto qué es? ¿Eh? Gente, no hay munición, ¿no? O sea, recarga al cuadrado, ¿no? Pero no hay munición ninguna, ¿no? Supongo Increíble eh, Vale, pues esto es otro arco, ¿no? Yo no lo he llegado ni a utilizar ¿En serio del los Ah, vale, supongo porque ocupa espacio, ¿no? los Supongo Eh... Espérate, ¿qué? Se escucha tan bajo Porque a estas alturas eh, vas con el cuchillo marchado al máximo Y del, eh, del sé se queda corto ¿En serio? Hostia Una vez no hay un sistema de evolutivo, ¿no? En cuanto... Era por aquí, coño, es verdad No hay un sistema evolutivo en el juego de armas, ¿no? O sea, solo de las armas de fuego, supongo, ¿no? O sea, ¿podría haberme venido por aquí del tirón Y haber eh, eludido a esos eh, pibes? Sí, ¿no? ¿La ha cagado entonces? Sí, ¿no? A eso suppose... O sea, ¿realmente era por aquí? Sí, ¿no? ¿O no? Eh, ¿No era por la puta catatumba? O sea, ¿hola? Que he cambiado hasta el principio, eh Fuera de coña, está súper cambiado, oye Venga ha cambiado, ¿eh? O sea, literalmente el 1 eh, O sea, el 1 El original no tiene nada que ver ahora mismo De momento eh, Era por aquí, tío, entonces No, no Esto es el esto es la mierda esta, tío O sea, what The hell Solo me he dejado eh, Con el cuchillo ese eh, Al máximo puedes, eh, puedes meter tres puñaladas por segundo es de Muchísimo, ¿no? Mete una puta albarie. Eh, ay, por aquí, coño Mi plomo, yo Sorry, sorry, sorry ¿Habrá munición o algo por ahí, hermano? Porque no vean, ¿no? Ellos nos da la sensación de que la un va borracho Y yo me lo parece a mí <ríe> Enciérrate, que hay tres pibes más Increíble la trama No recuerdo un poco a Silent Hill y yo La piba esa No, lo, no recuerdo un poquito Nido ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué, qué es esta alusión? O sea, en el juego original ¿Sabéis qué es una alusión? A Metal Gear Solid, tío Metal Gear Solid, Solid hermano Os lo juro, eh Porque en el juego original Ya sabéis cómo salía Dividido por, eh, por dos, ¿no? Se veía la, la piba y En llamada Por Discord, ¿no? Falso del 2003 Y... Pasan, ¿no? <risa> 2004, perdón Y básicamente al Lion, ¿no? Algo le pasa a los ardeanos Que no le pasa a los ardeanos, ¿sabes? De Shining, ¿sabes? Venga, ya nos vemos. Eh, a mí me encanta eh, con ese cuchillo acercarme a un pavo y empezar a apuñalarlo mientras eh, repito una y otra vez sin parar. Es verdad, es la hora de tomar un y que te lo eh, reparas. <risa> Literalmente, es un, eh, es un lion asaltante, eh, luego el campeón. Creo que ha quedado un poco calvo el hombre, ¿no? Tío, ¿no es un poco alusión a Noferatum ese man, tío? Es un puto Noferatum, ¿eh? También me hacía gracia pequeño este juego yo porque era lo único que era, eh, ¿me entendéis? Sin zombies. Porque realmente estos son personas. Los zombies no te van a hablar, ellos. Ya no sé que sean las últimas de las películas malas, estas que están en el desierto, ¿no? Que, bueno, sin comentarios, ¿no? Cuando intentan hacer una película de un juego, casi nunca sale bien, como ya sabéis. Ahí tenéis Sonic. ¿Vosotros no veis? Vale, el cursor, ¿no? Del ratón. Ok. Tengo una duda existencial. En este Resident Evil 4. No, no sería spoiler contestarme el logo, campeón. Está el baiteo que me hiciste con el pescado Que yo me acuerdo que Nacho lo hacía de pequeño Pero claro, eso era, yo era muy pequeño ¿sabes? Y después cuando lo jugué, tampoco es que lo hiciera O sea, debe de estar, ¿no? Ya me entiendes, el arpona Bueno, el baiteo de la, de la barquiña ¡Wow! ¿Qué you usando? El monstruo lagosato <risa> Literal Sí, para hacerlo, ¿sabes? ¿He guardado ya? Ah, no Vale, pueblo, camino y me dijiste que eran, que eran 11 capítulos, ¿no? O sea, eh, igual que el original, ¿no? Por ahora. Ah, vale. Hostia, qué bien. Vamos a poder ir craftando diferentes tipos de cosas en el juego. Creo que eh, mando es más mierda, ¿no? Pero mola más. Eh... Ah, eh, sí está, qué chulo. Pero mola más. Es normal. Eh, aquí es un poco eh, pocho. No. Ah, 16. Sí, pues tiene. Eh. O sea, 16 son 16 capítulos casi. O sea, perdón, directos. <risa> capítulos, claro, claro. O sea, los O sea, los tiene. Los alerillos ya están ahí, hijos de puta, eh. ¡Eh! ¡Ah, hostia, es verdad! Aquí no está el lobo. Es verdad, nos ¿No hemos, ¿no hemos equipeado esa cena, ¿no? Bah. Intuyo que este, este es el lobo, gente. Que va, hay algunos capítulos que se pasan rápido. ¿En serio? Tío, qué... qué mierda, ¿y el lobo? O sea, no hay. Ahí tienes el lobo, o sea, claro, es este, ¿no? En el Resident Evil Remake muere el lobo, tío. Vaya. Joder. Pensé que me podía ayudar luego en el ogro o sea, aunque sea solo para... Eh, bro, estoy aquí. Te salve la vida, ¿no? Vale, munición de pistoga. Eh, entonces, creo que en dificultad sin... Y no hay linterna ni en ningún lado, ¿no? En dificultad máxima, creo que me deja matar más de una vez, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero. Si gasto mucha munición, me dejo matar. No, no tiene sentido. Porque lo voy a pasar mal luego. Eh, que he cambiado está la película de Cars, ¿no? Vale, aquí tiene... Debe de haber munición, ¿no? ¿Dónde estás, tío? Eh, ¿Aquí lo de la pierna funciona o cómo va la cosa? Me acaba de reventar, hermano eh, ¿Cómo va la cosa aquí? O sea... ¡Wow! ¡Yu! ¿Y ese quién es, ese? ¡Don Quillote! ¡Eh! ¡Remate! ¡Pam! Vale, se ha muerto, ¿no, el man? Eh, ¿Y este pibe? También, ¿no? Supongo Eh... ¿What? ¡Ey, eso! Espera, espera, ponía aquí el E2. ¡Hostia! ¡Ah, que tiene animación! Ya. Que tiene animación ya, gente. ¿Pero qué? Eh, bro, y mis.. Eh... ¿Eh? ¿Esto era el petróleo extraño que salía de la parte de abajo? Uf, eso es algo raro, ¿eh? O sea. Eso es algo rarillo. Algo raro. ¿Sabéis a lo que me recuerda? Resident Evil, eh. ¿Me entendéis, no? A los bichos flores. ¡Uf! Hermano, ¿y eso? Me voy a cagar los cepos, compadre No me jodas, cabrón Mierda digo yo O sea, nada, nada Me sale rentable meterme Sí, meterme por el culo esto, ¿no? O sea, del tirón Una bala, Y yo ¿Cuántos cepos de eso va a haber? Mira, tío, la cena mítica, ¿no? O sea, aquí está Sí, hijo de puta, ¿eh? Quería asustarme Diablos Le metí un, un huevazo Increíble Coño, rematar, joder Era solo este vive, ¿no? O sea, que... Hostia, me he equivocado Eh, mamá, huevo Usted... Wow, guap, guapísima la física, ¿no? De, de los cuchillazos, ¿no? Súper guapo O sea, como para no gemir el pibe. Se le acabó la apuñalar eh, Las pardas, tío O sea, cambiar de arma What? Ah, vale Bro, esto es muy eh, Garso's Wars, ¿eh? O sea, no, no es coña No es puta coña, eh. ¿eh? Preparar, lanzar O sea, vale ¿Qué putada? Yo me comeré alguna que otra trampa más Porque aquí tiene toda la pinta De que hay una puta trampa ¿Cómo me acordaba de esa cena, eh? Siempre me acordaré, la verdad. De pequeño sí que me dio que ¿Qué es eso? Hermanos, acá yo? Eh? Mira tú, haciendo alusión a la, al boss, ¿no? De las dos hermanas eh, motosierras, ¿no? ¿Acá hay una cabeza de esas? O, o me ha pasado... O sea, me, me, me ha parecido a mí. ¿Qué es esto? Ah, vale, catalejos. Típica cena, ¿sabes? Mitiquísima, ellos Mitiquísima, mitiquísima. Lo, lo increíble es que grita cuando lo queman, bro O sea, ¿qué cojones? Vale, creo que ya está un poco hot dog, ¿no? Como siempre ellos. Vale, por la entrada al pueblo, ¿cómo será, tío? Tiene que ser una puta debacle, ¿no? Aquí lo vamos a pasar mal, en cierto modo A no ser que nos metamos la tres jardadas de subir arriba a Toa, ¿no? ¿Puedo ir en sigilo y matarlos en sigilo? En la vida, ¿no? Esto no es el Tenchu, tío Supongo que no Sí, puedo hacerlo Puedo hacer muertes en sigilo No, no Estaría muy cheto Y estaría roto A ver, voy a intentarlo Ah, sí puedo Se puede Se puede En serio Guau De locos campeón de logo. Increíble Fraco y Increíble Increíble O sea, eso está rotísimo Que lo sepáis, ¿eh? O sea, rotísimo no Lo siguiente Joder o sea, es un puto tenchu, tío Aquí adentro seguía estando el pibe, ¿no? También puedes hacer eh, parring con... En serie parring con el cuchillo Qué guapo, ¿no? Vamos a ver si me puedo quitar Al medio este pibe Ah, hostia eh, Si un tío eh, te ataca Y eh, haces parring eh, Perfecto, los turnos qué guay ¿Cómo la eso? Eh, espera un momento Porque... Vale, iba a decir Tengo que... Bueno, debo de... ¡Yuuh! ¿Qué haces aquí? Hermano, o sea, una alusión más. De verdad, una alusión más que. Son vampiros, locos o sea. ¿Cómo que joder? ¡Régale, güey! ¡Ey! ¡Hija de puta! ¿Será? ¿Será perra? Hora de rezar. Hermano, con la física, esto me vaya a coger mañana. Ja. Mañana me vaya a coger churra, ellos. En la vida, ¿no? Eh... Sin munición, puedo combinarlo, ¿no? Se me ha roto el cuchillo. ¡Ah! Por eso no puedo, ¿no? El hey, huevo wow, de gallina Increíble ¡Eh, hey, hey, eh, hey. eh! ¿Cómo corre, señora? ¿Cómo corre? Vale, voy a hacerle un dribbling, ¿no? O sea, ¿eh? Porque aquí puedo entrar en dos segundos ¿Y esto? Recursos, ¿qué? Vale, vale Aquí muero, ¿eh? instantáneo. O sea, ¿no son capaces de abrir la puerta? ¿En serio? Eso me ha follado un poco la cabeza, ¿eh? Yo no digo nada hay alguien por el lado, ¿no? Más rayado, ¿eh? ¿Eh? Lol. Hermano, es la familia Noferatu. ¡Uf! Estafador putero, dice por aquí, ¿eh? Yo no digo nada. No puedo pegarle, gente. Ni patas ni mierdas, ¿no? De venir. Eh... Ese señor está en el sol. ¡Uh! ¡Hostia! ¡Ah! qué? ¿Qué, ¿Qué es eso? Bro, bro, bro, bro, bro. Eh, munición, por favor, gracias. Puede recargar a ah, yo. Y yo tengo aquí a todas las Hermano, ¿puedes saltar? Pues yo también, ¿no? ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Déjame saltar, güey! Detrás de ti. Morir es vivir. Ahí va el Chai San Man, ¿no? Qué guay, a ver cómo es. Hoy también en una resina, y supongo que jugaré de light No tengo el DLC, pero seguro que.. Eh. ¿Qué tipo de Chainsaw Man es ese, hijo? Eh, ¿Qué es eso? O sea, nada, va, just waiting, ¿ok? Tampoco voy a gastar recursos para nada, ¿no? ¿Lol? Ay, coño, saltar cinemática no, hijo Joder ¿Qué narices? O sea, en la típica casa Gente, o sea, creo que todo el mundo entra aquí, tío ¿Entró? y en está? ¿O la del lado, eh? ¿Está coño? Rarísimo el ¿eh? Chainsaw Man. O Ser una broma, ¿sabes? Lion está más muerto que vivo, tío. Eh, como siempre, ¿no? La escopeta, gente. Qué bien, qué bien. Qué bien. Está guapo que ya venga la animación incluida, ¿vale? O sea, bastante guay eso, tío. Bastante, bastante chulo. Eh, ¿Me das esto, por favor? ¿Podré esquivar a Chainsaw Man, gente? Sí, ¿no? Hermano. ¡Ja! ¡Lol! ¡Lion! ¡Qué reverde, ¿no? ¡Ay! Me acabo de agachar, me acabo de buguear, gente ¡Lol, lol! ¿Cómo que resistirse? Me resisto todo lo que haga falta, compadre ¡Empaga, perro! ¡Me cago en tus muertos! ¡Dios putas? ¡Ah! ¿Podré saltar por aquí? Menos más, me ha a la vida Gente, me voy a meter el huevo de gallina por el culo, ¿vale? Bueno, en verdad eh, Si soy sincero... Ah, mira, lo tengo ya para Crearlo. Increíble. Quiero gastar Los mínimos recursos posibles, ¿vale? O sea, Yo qué sé, que Supongo que después hará falta bueno, es que, tío, me lo pones a huevo, hermano. Me lo pones a huevo, churrita mía. Me lo pones a huevo, ¿sabes? Me lo pones a huevo, tío. O sea, pero. A huevísimo. ¿Puedo matarlo? Sí, ¿no? Voy a matarlo, gente, lo sabéis, ¿no? ¡Hijo de puta! Coño, resistirse, Joder, tío, el mendigo este se va. ¿Puedo matarlo, por favor? Déjame, coño. Te voy a matar, tío. Si eso. Voy a intentarlo matar, eh O sea, como sea, gente Me da igual Detrás <risa> eh, del Imbécil Eh, vale uh -huh. eh, Party hard uh -huh. Hey, bro ¡Pow! Oh, let's go eh, Hermano, no veo la que estoy liando Eh, me voy a quedar con la pena De saber si puedo matarlo o no Hostia El huevo la que he liado hay, gente. No le voy a dar, tío. No le voy a dar ni de coña. La polla. Eh. Munición, por favor. Yo tengo que matar al señor de la motosierra. Seguro que me da pesetas, ellos ¿eh? ¿Se podrá matar? ¿Y eso? ¡Hola! ¡Hola, bro! ¿Qué tal? Buen día. No voy a cuánta hierba, ¿eh? <risa> Pobre gallina teresaitas perdidas me van a tener ahí, compadre, ardeano. No, hora de rezar. Escúchame, a, no a mí no me toque señora ¿Y uy eso? ¿Sabéis que esto, esto es una puta alusión creo que al Día de los Muertos? ¿eh? O sea, creo. Si mal no me equivoco. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. Vale, siempre, siempre la cago. Es la alusión a eh, la película que parodia los insos. Cuando hay como un holocastro y eh, hay como una secta que se van con capuchas y se devoran entre ellos. O sea, son como caníbales. Va, va el eh, rollo, eh, Refren a esa, a esa peli. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Si digo el Día de la Bestia, la cago eso, es español, ¿sabes? yo leo, el Lion, vete con ellos, tío O sea, joder, macho Y robas eh, la cesta de... Todo a todopoderoso todo poderoso Una duda asistencial ¿Podría haber matado al Chainsaw Man, gente? ¿O he gastado todas las balas posibles? Y... A mí está, así por haber Lo he gastado, ¿no? Todo Bueno, a ver Ahora me, me, me queda farmear, ¿no? Pero, tío Creo que... O sea, yo creo que sí que se puede matar La cara con la que me mira Si parece Joey Trivianes de Friends, tío Pero rollo de mayor, ¿no? Atrás de ti, imbécil Está guay, el mecanismo de, de pelea está chulo Es mucho más diferente, lo podrías haber matado, en serio ¡Qué putada! ¡Le da una merda. ¡El diablo! ¡En serio! nada Es que sabrá que da nada de vida, campeón le, le tiro la granada, le tiro la cegadora le, le he pegado con todos los cartuchazos De escopeta, a lo mejor le queda un pelo de gato Resident Evil Fuck. <risas> Guapísimo Empeció, Empezó el juego, gente Good, eh, good opening yo en tres partidas eh, que llevo he guardado 100 veces luego 100 veces? ¡Buah! Estela, ¿eh? En tres partidas en total Bueno, perdón, entonces no es tela Es poco, ¿sabes? Eh... Iba a hacer el puzzle ya, tío O sea, un momento Me hace ilusión matar a la señora A cuchillazo, ¿no? Allá ahí No sé A ver, joder Imagínate cuántas voy a guardar yo Es que lo veo borroso Lo veo borroso A ver Voy a guardar yo Es que lo veo borroso so, Lo veo borroso A ver Se ve so. bien, ¿no? Creo O sea, bueno Voy a tener que salir O moverme más, ¿no? Eh, brillo O sea Intenso opacidad baja O sea, opacidad de interfaz baja Media, alta Mostrar efectos de daño No hay nada más Que, que haya tocado En zonas con mucha iluminación Se ve borroso A ver ahora O sea, ¿será porque lo tengo puesto en 4K? ¿Vale? Le quito eso Y lo pongo en Full HD Supongo Mejor O sea, no sé Lo tenía en 4K Lo mejor es eso Es lo único que he tocado eh, Bueno, y el brillo antes Porque no veía lo, No veía que Hostia, no tengo cuchillo ah. Atrás de ti Pendeja Hermano, la señora Goku o sea, Acaba de recibir un balazo En el cogote Bro, pero en el cogote Hermano Y, y la ha sudado Torcoño Capcom, ¿qué te pasa? Se ve mejor campeón ¿Lo ahora es raro, a ver, yo lo, yo lo veo bien, o no sé qué A lo mejor es que será que estoy acostumbrado Eso me ha parecido una ilusión muy rara al biohazar, ¿eh? ¡Hola, buen día! ¿Qué tal, bro? Tú eres el que... Tú sabes, ¿no? Me cago en tu... me... me acaba de rajar Se ve me mejor ahora, qué alegría, campeón Es que no sé, la verdad, o sea, más allá de eso ¿Qué podría llegar a ser? Eh... Bueno, sí, me voy a hacer un canelón De verde y verde Y un canelón de... Eh... De nada Vale, eh, iba a ver cómo era mover, que era al cuadrado, ¿no? Como siempre, y ya estaría Un momentito O sea, la chatarra ¿Puedo reparar el cuchillo aquí? No, ¿no? ¡Es la pinga! ¡Pinga! ¡Pinga! Gente, no le puedo pegar con... Me cago Eh. Me ha matado, de verdad, casi eh. eh su puta vida, me mata la verga, güey Bro, me cago Ah, mira, he visto un talismán Hermano, tú, ¿qué pasa, ahí Exagerado, ¿eh? Si el cuchillo se repara... Ah, en el bunero. Vale, vale, vale. Es que digo, a ver, ¿no? Me voy a comer un huevecito. Me voy a comer un huevecito. Menos mal que están los huevos de gallina al principio. Y yo, la gente, ¿Te duele la le un poco, ¿no? Compadre, es algo, yo. Chico, el policía tan eh, caca, ¿eh, cabrón? Eres full apoteósico y te gana un cerdo zombie, tío. Eh, puto cepos, yo. Estoy viendo venir... O sea, veo venir que me voy a comer 300 cepos, ¿eh? Esperaos un momento porque veo un... talón. Yo veo enfrente eh, Nacho Estoy yendo enfrente Y no se ve, ¿vale? El sitio por el cual debo de ir ¿Lo ves? Eh, es que no se ve, tío Ahora ¿Tú ves algo? Bueno, ¿tú ves algo? Porque yo no, ¿sabes? Ahí eh, Mira Para que tú veas Para que tú veas lo que hay ahí, ¿vale? Con el brillo al máximo Ahora Ahora se ve, ¿sabes? De loco De loco Que es que, chica, la locura Yo he dado toda la puta vuelta para nada O sea Si no lo ves en el mapa, literalmente Y mira que lo estaba mirando, pero para nada ¿Se ha dejado el, la linterna atrás? ¿Eh? ¿Qué va? Si no hay linterna ni polla, Nacho No me, no me mareé, hermano, porque yo desde el principio ahí O sea, no tengo, la, no tengo la de esta, tío No tengo la llave ni, ni polla, ¿sabes? Tendré que ir ahora eh, vale, menos mal que le he dado. Además, más una puta hora casi ahí haciendo el bobo, ellos. Sin saber por dónde coño ir, macho. Lo, lo juro, no soy es una puta mierda, tío. soy es una mierda, ellos. Literalmente, si hay algo aquí, no soy nada. Madre mía. Eh, vale, los murciélagos, o sea, murciélagos poderosos, supongo, por aquí. Vale, los murciélagos... O sea... No... Se les puede matar, en serio Y no hay nada a lo que disparar Para que salgan las espinelas Que había aquí ¿What? Un poco caca eso, eh ¿Y los cuervos, tío? ¿Cómo me has visto ya, hermano? ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? Por fin ya, la, la llegada al lago Y yo Vaya Vaya terlita eh, Increíble Tío, eh, ¿hay alguna puta forma de, de esquivarlos? O sea, de esquivar las hachas digo Madre mía Vale Dios ¿Cómo es posible? Eso digo yo Me acaba de meter la, la dinamita por la boca Chaval Mamá Ah, que estás aquí, bro El Eduardo, o sea Me acabo de reventar, macho ¿eh? Increíble Me acabo de puto reventar, tío Vaya puta locura Me cago en la madre que le parió, bro. O sea, what the hell. Que no se ve nada, tío. O sea, se menos uno, se ve la sombra, ¿sabes? De los pibes. Me estoy quedando flipado, bro. Me estoy quedando flipadísimo, tío. Eh. No sé, Adonó. Adonó, mamá, mamá, ma, ma huevo. O sea, vamos a romper la madre, ¿sabes? Eh. Poder recargar, tío. Dale, perro, dale. que no me quiero. No me quiero gastar esta, tío. Pero me lo voy a tener que gastar, gente. Además, tengo 8 balas. Me cago en panete. Y yo, ¿cómo me has dado, bro? Qué falserío, cabrón. ¿Cómo giraba rápido? ¿Al círculo era? No. ¿Eh? Me acaban de pegar los dos al mismo tiempo, tío. ¿Qué coño eso digo yo qué coño, perro? Menos mal. En toda la traquea, ¿sabes? Y yo. Exagerado, ¿Se perro. ¿Será mamón? Increíble, ¿sabes? Que cambiado Star Fortnite, gente. Ah, que aquí. Pero güey. O sea, se supone que yo me, lo... me tengo que hacer esto. Con esta munición. Gracias. O sea, ojalá que os exploten a todas las perras. O sea, la granada, macho. Supongo que sí, ¿no? Que es lo que habrá pasado porque. Aquí ¿qué hay, tío. Espérate, eso es mío, ¿no? Voy a decir, lo creo desbloqueado. Rebelión contra el reverde, ¿sabes? <risas> ¿Eh, ¿puedo partir eso? No. que por aquí sí que puedo salir. Ni eso, y yo. What the hell. Eh, ¿dónde está la señora? Iba a decir, ¿dónde está la señora, vale? Y me acaba de pegar un puto hachazo, perro. Aquí no había truchas, tío. No había comida. Super. Va, me he muerto, gente. La madre que le parió. Bro, la señora de la ensa ¿sabes? ¿eh? ¿Qué AIN tío? Eh. Habrá que utilizarlo, ya no hay otra. Porque llevas bien pocas, ¿sabes? Increíble No puedes caminar lo que te va a partir la cara, perra Y la otra ahí, ¿sabes? Tirando dinamita Pero a lo loco Casi me como Casi me como la otra mierda ¿Sí o qué? Mamá huevaso Increíble Dispara las hachas Como si fuera tan fácil Yo con el mando, tío. Súper complicado Supongo que empecé Mierda yo De verdad Las trampas Las trampas no Que me van a dar En toda la puta partida Dios qué malo ver el perro eh, Cuando lo juegue Hermano Me dice ¿Sabes? Porque con mando no vea Si sí, eh, tiene mierda De, de no ¿Sabes? Es que está lentísimo Los controles Lentísimos tío Y aparte Supongo que somos grandes diferentes puta formas Si está en hardcore ellos no es normal ¿Sabes? Y recibirá más golpes todavía O sea, en PC Seguro que va de lujo Del apuntar macho eh, ¿Y el otro pibe? O sea, what? ¿Qué Creo que ya está todo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Pero de dónde lo tira gente, what? No, no Otra puta trampa no ¿De dónde? ¿Estás ahí, perro? Si sí, no, mira, mira, mira qué complicado pegarla hasta la puta dinamita, hermano. La maldita dinamita. O ¡Sa, joder! ¿Y eso? Será aquí. Esperaos, ¿vale? Porque tengo que lutar toda esta parte. O sea, creo, no me falta lutar esto. No, aquí atrás no era. Por aquí. Ya voy, Miguel. Al Miguel, eh. Increíble Otro, Otra mierda de estas, tío Pero no tengo la llave La llave no se pillaba hasta aquí No, creo ¿No había loot aquí? ¿En serio? ¿Nada de loot? Ah O sea, que tengo que ir así Porque es que si no me, me voy a cagar encima, macho Me voy a cagar en puto cima, ¿sabes? ¿eh? Que ya voy, que ya voy A mi mamá huevaso. Eh, puedes ponerte el cuchillo, ¿y? Cuchillo, bro Ah, se me ha roto En serio se rompió el cuchillo en cocina. Increíble. Hola, Nicole. Gracias por eso, me Bitardo. ¿Qué dices? ¿Quiere, ¿Quiere que conecte eso? Pues da un momento que guardo y, y salgo. Porque tendré que salir de la cuenta y estoy jugando al mismo tiempo. Qué chica. Gracias por eso, Mega Bitardo. Yo no he sido, ¿eh? Literal, ¿eh? ¿Qué pasó al final? ¿Todo bien? ¿Te dio al final con eso? Para el médico. Eh, increíble a ah, Adolf eh, y su niño Guapísimo Gracias por eso me voy tarde Qué día ¿Cómo fue el turno? Literalmente ¿Fue bien en el médico? No había más nada aquí A lo cual dispararle Nada de nada ¿Nada? A ver eh, ¿What? Y esto tío O sea crear eh, Ah o sea, con uno de estos y pólvora puedo hacer Qué guay, ¿no? O sea, va, pues de puta madre O sea, esto lo, lo iré creando en su modo de pistola A punta pala, ¿no? O Son sea, 34, joder Ahora recobro un poco rollo craftearte cosas en el puto juego increíble Bastante guay, ¿no? Que sí, ya voy, ya voy, maldita sea Y no pasa nada, ¿no? Si quieres jugar lo hago, ¿eh? Igualmente, ah, Resident Evil tiene máquinas de escribir por todos lados Bro, te dispararon en el poto ¿Te Da igual, ¿no? Gracias Nicole por eso me ha habitado ¿qué chica? Eh, hey, ¿cómo que no me jodas? Mierda ¿Y yo y esto? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Si ya tengo la prueba aprobada, ya Vale, el tirón. La de la autoescuela, ¿Y qué, ¿Qué te ha dicho? Y descansar un poco, ya te cuento, luego todo. Vale, digo, te habrá te habrá hecho la bronca. Gracias por eso me ha habitado, Nicole. qué tía. Increíble. Que, a ver, supongo, eh, después de tanto tiempo que vayas para allá, rollo, ¿eh? Que quiero seguir con la... ¿sabes? Me quiero presentar ya, ¡pam! Ahora, de Improvisto. Gente, no había nada más aquí. Y no soy una mierda, ¿eh? O sea, lo juro, no es una mierda, tío. La oscuridad que tiene es increíble, Nacho. A ver, que debe de ser así, pero es que... Hombre, por fin. Nacho decía que me había dejado la linterna. ¿Será, cabrón? ¿Qué es esto? Ah, vale, es el Miguel, ¿no? Siempre le digo Miguel, pero es Luis Sera, ¿no? <ríe> el malvado Luis Sera, tío duele sabes pareció que, que no es malvado Muy listo, señor. Oye, ¿tienes tabaco? ¿Es malo siempre fumando pasar? eh oh, bueno puedes desatarme ¿Eh? Joder, ¿otra vez el... al pute diablo como se ve horas? ahora el puto reverendo ah. dios se ve full 4k al pibe eh? con su rapadito eh, a lo más. increíble su ojo, ¿eh? Como se nota que después es un elemento para nosotros Como se ha visto, ¿eh? Qué guay Mola, mola Un cambio, la verdad O sea, bastante grande Fin del capítulo 1, ¿eh? ¿Me quieres guardar tu progreso? Pues mira, ve, cabrón Qué guay uh, Siguiente Bueno, hostia, los resultados No lo he visto Qué putada Bueno